Buenas noches. Buenas noches, señor Manolo. Sí. Soy yo, el muchacho de anoche, de los Rosarios. Oh, de los Rosarios, sí, dime, hermano. Cuando dé la herencia, para que me dé el favor, que me llame, si usted está vivo. Cuando llegue la herencia. Sí, para que usted le diga para el programa. Oye, porque, porque eso sí te... está seguro, eso. Te agradezco que tú crees que yo voy a durar 200 años, o sea que. La gracia, te lo agradezco. Por ejemplo, no te me vaya. Vamos a hacer un experimento contigo. Tú estás ahí. Rosario. Rosario. Miren, el problema, el por qué se le llama que es una imaginación. El único documento que usted tiene que es apellido Rosario. Pero los Rosario igual que los Bonilla... No tienen papeles, papeles, no hay papeles, solamente alguien se inventó que esa zona de por ahí es de un tal Rosario. No es el caso de los Brugal y los Bermúdez y los Vicini, que esos tienen ciento y pico de años, pero ¿sabes a qué? Traen papeles. Los Rosarios, yo quisiera un Rosario que me traiga aquí, aquí, un papel. Es más, puede ser un papel sanitario. Una servilleta, porque ni papel sanitario hay. Es que todo está en la imaginación. No hay documento. Le digo que los Bonilla, yo tengo en mi casa un documento de un tal Andrés Bonilla, que con una familia supuestamente en Gaspar Hernández, decidió irse a pelear por la restauración a la capital. Eso, esos documentos aparecen. Y alguien, Bonilla, eh, alguien dijo que por ahí había una familia, un señor Bonilla que dejó toda esa tierra. Y alguien se inventó esa pendejada. Y ha seguido los 100 años la tradición. Pero solamente el amigo que llamó tiene que hacerse la idea. Cuando el juez diga, atención señores Rosario, vengan el primer Rosario a buscar dinero. Mierda, todos to esos Rosarios... ¡A mí primero! ¡A mí! Quítate de ahí, maldito Rosario. <risa> Un codazo. Porque ¿quién va a representar? Realmente porque no hay documento. Solamente la imaginación hace posible que la gente sueñe. Que la imaginación... Porque que ni papel sanitario hay ahí. Y además, lo que era realmente medio rico... Era la, la, la mina de oro. Y la mina de oro la han desfalcado. La han hecho tanto daño. Han robado tanto de la mina de oro. Que ahí lo que queda eh, es realmente sobra. Pero no obstante esos esos papeles de ahí no están a nombre de ningún rosario. Pero no quiero hoy gastar el tiempo... Por respeto el Rosario que llamó, que llama muy decente, llama muy educado. Pero ni siquiera papel sanitario tienen de esa pendejada, sino que no es aquí. Porque ser Rosario, como ser Bonilla, como ser Guzmán, como ser eh, Trinidad, como ser como la otra familia por ahí por Samaná, eh, eh, es una cuestión que solamente la imaginación. Yo le pregunté a una de ellos, ¿cuándo comenzó el primer Rosario? En el 1863. Várgame Dios. Desde el 1863 a esta fecha. Van a aparecer, escucho muy que le sacan papel. Por aquí han vendido finca en el mar. Donald Trump, ese ladrón, ese presidente de Estados Unidos. Vendió terreno ahí en Capcana. Que la gente se alocó, ese se pasó dos días y vendió yo no sé cuántos millones de dólares. Donald Trump vino a vender terreno porque tiene fama de vendedor. Y hubieron gente que compraron terreno dentro del campo de golf. Un amigo mío de aquí de San Francisco compró uno de esos terrenos. ¿Y sabe dónde lo queda? En la orilla donde pasan todos los jugadores de golf. O sea que, que en vaina de invento, en este país, se hace maravilla.